Guandanara retocó su cola y la escracharon en las redes. La modelo cayó de nuevo en la magia del Photoshop y fue blanco de críticas. Mira. Guandanara volvió a ser blanco de críticas por su excesivo uso de los retoques y el photoshop en las fotos que comparte en sus redes sociales. Esta vez, la beneficiaria de los retoques fue su cola. Una fuerte zona borrosa que abarca la zona de sus glúteos más la prueba de que su remera en el espejo aparece anudada, hicieron que miles de sus seguidores le comentaran del uso de la magia digital en la imagen, y que horas después, tenga que borrarla. Otro que apuntó contra ella fue el conductor del 13. Ángel de Brito, que señaló en Twitter el nudo que solo aparece en el espejo, y amplió aún más la difusión de una foto que Wanda quiso desterrar de las redes sociales. Mira la foto de Wanda en la galería. Guandanara retocó su cola con Photoshop y el resultado fue vergonzoso. La mujer de Mauro Icardi publicó una imagen con un pésimo trabajo de edición digital. Sacó el posteo de sus redes pero los usuarios no se lo perdonaron. No todo es lo que parece en el mundo de Wanda Nara. La mujer de Mauro Icardi siempre se muestra bella y radiante cada vez que aparece en sus redes sociales. Pero no siempre es producto de la buena genética sino más bien de alguna herramienta de edición digital. En las últimas horas, la botinera compartió en su cuenta de Twitter una foto en la que estaba promocionando una nueva tecnología para el cuidado de la belleza femenina. En la imagen se observa que ostenta una cintura perfecta y muy delgada. Sin embargo, en el espejo se logra percibir algo bien diferente. Al parecer, Wanda refinó su silueta, aunque se olvidó de hacerlo en el reflejo. Los seguidores de La Rubia rápidamente capturaron el posteo, que al poco tiempo ella decidió borrar de su perfil. Más tarde. La mujer de Icardi subió otra imagen para contar los beneficios del producto en cuestión, pero obviamente se percató de no dejar al descubierto su verdadero secreto para verse espléndida ante cámara. Esta no es la primera vez que Wanda queda envuelta en una polémica por exceso de Photoshop. En 2018, la botinera estuvo en boca de todos porque circularon fotos suyas con celulitis durante sus vacaciones junto a su pareja. En las fotos que finalmente salieron a la luz tenía un cuerpo perfecto, mucho más delgado y con curvas alucinantes. La reina del photoshop, Guandanara retocó su cola y explotaron las redes. La panelista, una vez más, subió una foto a sus redes con exceso de retoque y sus seguidores no se lo perdonaron. Guandanara siempre muestra su cuerpo por las redes pero en esta ocasión fue blanco de críticas por su excesivo uso de los retoques y el photoshop en las fotos que comparte en sus redes sociales. En esta ocasión eligió retocar su cola en la foto que subió. La prueba de que hay magia en la foto es porque se ve una fuerte zona borrosa que está en la zona de sus glúteos. Sobre todo porque la prueba de que su remera en el espejo aparece anudada. Los usuarios se dieron cuenta enseguida y comenzaron a decirle que era una foto retocada y no natural, por eso la panelista la borró. Mira la foto.